Yo soy Polaris y el día de hoy te traigo las noticias más resaltantes del mundo de la animación. Nos encontraremos con estrenos, regresos, nuevas series y mucho más, así que comenzamos. En nuestra primera noticia tenemos el estreno del tráiler oficial del próximo live action de Disney, Mulan. En su sinopsis, esta historia comienza cuando el emperador de China emite un decreto de que un hombre por familia debe servir en el ejército imperial. Esto para defender al país de los imperios invasores del norte. Así Mulan intervendrá, tomando el lugar de su padre que se encuentra enfermo. Haciéndose pasar por un hombre, Hua Jun ocupa un lugar en el ejército imperial. Cada paso que dé será una dura prueba a superar y deberá aprovechar su fuerza interior para abrazar su verdadero potencial. Todo esto será un viaje épico que la transformará en una guerrera honrada. Se ganará el respeto de una nación agradecida y un padre orgulloso. El estreno de de esta adaptación será para el día 27 de marzo de 2020. Continuando con las adaptaciones de Disney, recientemente se anunció quién será la actriz que interpretará a Ariel en el live action de La Sirenita, y esta será Hal Bailey. Mm, vaya. Walt Disney Studios anunció que la actriz mejor conocida por su papel en la serie de Freeform Grow Wish, fue elegida como Ariel en la próxima película live action de La Sirenita. La película contará por lo menos con las queridas canciones del clásico animado de Alan Menken y Howard Ashman, además de nuevas canciones de Menken y Miranda. Marshall declaró que después de una extensa búsqueda, quedó muy claro que Hell posee esa rara combinación de espíritu, corazón, juventud, inocencia y sustancia, más una voz de canto gloriosa, todas las cualidades intrínsecas necesarias para desempeñar este papel icónico. Yo personalmente habría deseado una interpretación más fiel al clásico animado, pero ¿qué le vamos a hacer con la corrección política? Se anticipa que la producción comenzará a principios de 2020. ¿Ustedes qué opinan sobre esta selección? ¿Fue la adecuada? Déjame tu opinión en los comentarios. Continuando con las noticias, Walt Disney Pictures ha comenzado la producción de una nueva película que llegará a Disney+. Plus. Flora y Ulises. Este filme estará basado en el libro para niños Flora y Ulises de Illuminated Adventures de Kate Di Camillo. Su historia nos cuenta la vida de Flora, una fanática del cómic de 10 años de edad luchando por entender el reciente divorcio de sus padres. Ella adoptará una ardilla con superpoderes y juntos vivirán diferentes aventuras que cambian la vida de Flora para siempre. Continuando con los estrenos, recientemente se ha confirmado una nueva serie Animada para Netflix, la misma estará basada en Cuphead, un videojuego indie que seguro recordarás por su alta dificultad y un estilo clásico de animación de los años 30. Dicha serie será producida por Netflix Animation en colaboración con King Feature. Todo esto bajo la supervisión de los creadores del videojuego, los hermanos Chad y Jared Moldenhauer, quienes estarán a cargo de la coproducción. La serie tendrá por título The Cuphead Show y nos contará las desventuras del carismático Cophead y su hermano Mugman a través de su singular hogar, las Islas Inkwell. Sin duda alguna, esta será una serie esperada por muchos fans. Aún no se posee fecha oficial de estreno, pero no se preocupen que cualquier novedad se los haré saber. Otra próxima serie para Disney Plus será Oswald de Lucky Rabbit. Oswald, el conejo de la suerte, será el protagonista de una serie de cortometrajes animados, basado en el clásico distribuido por los Estudios Universal en los años 1920 y 1930. Cuando Walt Disney perdió los derechos de Oswald, apareció el personaje Mickey Mouse. Por si no lo sabían, Oswald fue el primer personaje de Disney en generar mercadotecnia para esta empresa. Finalmente, en el año 2006, The Walt Disney Company recuperó los derechos de Oswald y desde entonces es uno de los protagonistas de la saga de videojuegos Epic Mickey. Luego de muchos rumores durante años, Meses, finalmente Walt Disney Television Animation News reveló recientemente que, según el currículum en línea de Christopher Painter, este será el escritor en el Oswald Show. De la misma forma, pueden encontrar diversas pistas sosteniendo la salida de esta serie, como fue el caso en el perfil de LinkedIn de Natalie Venus Duhul, quien trabaja grabando demos de voz. Otra persona que parece estar involucrada en el proyecto es Eric Bausa, quien anteriormente ha trabajado en series de Disney como La Leyenda de los Tres Caballeros, Star Wars Resistance, Muppet Babies, Ducktales, entre otros. ¿Y a ti te gustaría ver una serie de Oswald en Disney Plus? Entre otras noticias, la exitosa comedia animada Los Picapiedra volverá a la televisión. Según informó Variety, será una serie de comedia animada para adultos en horario estelar, basada en una idea original con personajes de Los Picapiedra. Esta producción no solo será producida por por Warner Bros, sino que también participará la compañía de Elizabeth Banks, Browstone Productions. Por el momento se desconoce la fecha de estreno de la nueva serie, entre otras noticias, recientemente Disney Channel anunció que está cancelado el evento de estreno de Alfombra Roja para Descendientes 3, esto tras el lamentable fallecimiento de la joven estrella Cameron Boyce. Estamos orgullosos de ser parte del legado de Cameron Boyce al mostrar su talento en pantalla, pero estamos cancelando el evento de estreno para la alfombra roja de Descendientes 3. En cambio, The Walt Disney Company hará una donación al Tears Project, una organización filantrópica a la que Cameron estaba profundamente comprometido, dijo Disney Channel en un comunicado. Con el permiso de la familia Boyce, Disney Channel dedicará la transmisión de Descendientes 3 en memoria de Cameron Boyce. Que descanse en paz. Pasando al mundo de Cartoon Network, confirmado este, Steven Universe tiene cuello Recientemente se ha revelado un póster promocional para la próxima película animada de Steven Universe La historia de la película sucederá dos años después del final de la quinta temporada Previamente se había revelado que sería un musical y se anunció una lista de colaboradores Pero ahora se han revelado más detalles sobre los personajes que estarán en la cinta En este primer póster podemos ver a un Steven adolescente al lado de las criaturas. Crystal Tras ellos se puede ver el templo, renovado tras los eventos ocurridos al final de temporada. Además aparece sobre ellos una gema que seguramente será la villana de la cinta, a quien pudimos dar un vistazo en el primer video promocional. En su primera aventura cinematográfica para televisión, Steven cree que su tiempo como defensor de la tierra ha terminado, pero cuando una nueva amenaza llega a Ciudad Playa se enfrentará a su reto más difícil hasta el momento Basada en la serie animada de Rebecca Sugar, Steven Universe, la película será estrenada en otoño por Cartoon Network. Y hablando de estrenos, finalmente tenemos la fecha de lanzamiento oficial de 12 Forever en Netflix. Esta noticia fue confirmada por Julia Bickerman, creadora de la serie, a través de su Twitter. En él nos informa que el día 29 de julio estrenará toda la primera temporada en la plataforma de streaming. Hace algún tiempo, 12 Forever comenzó como un piloto perteneciente al programa de pilotos de Cartoon Network. El mismo ganó mucha popularidad dentro del público. Pero fue rechazado por la compañía. Afortunadamente, Netflix adquirió los derechos y le dio luz verde para comenzar su producción. Dentro de la trama seguimos a Reggie, una niña de 12 años que no quiere crecer. Por ende, ésta adquiere una llave mágica que le permite transportarse a un mundo secreto, donde pueda hacerse realidad todo lo que ella desee con tan solo imaginarlo. Personalmente, este es uno de los estrenos que más espero para este año, y me emociona mucho que dentro de poco semanas ya podremos disfrutar de su primera temporada. Para culminar, estoy aún más feliz de finalmente anunciar la fecha de estreno de Infinity Train. Recientemente, Cartoon Network dio a conocer este póster oficial con la fecha 5 de agosto. Además de esto, también se anunció que se realizará un evento especial de 5 noches seguidas donde se transmitirán 5 episodios. Lo que me parece curioso es que se trate de 5 episodios este especial. Aún no es seguro la cantidad que tendrá esta temporada, pero parece pintar ser una miniserie, como lo fue en su momento Over the Garden Wall con sus 10 episodios de 11 minutos, pero estas solo son teorías. Creado por Owen Dennis, Infinity Train sigue a Tulip, una niña de 12 años que debe usar su ingenio para descubrir los muchos secretos del tren infinito y con suerte volver a casa. El viaje alucinante de Tulip la llevarán a crear una amistad con Wan Wan, un robot con personalidades en duelo y con Atticus, el rey canino de Corginia. Pero con las nuevas sorpresas que esperan en cada vagón, ¿podrá Tulip encontrar una manera de salir del tren infinito? Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Recuerda que también puedes seguir la página oficial de Facebook para más noticias. Y también puedes seguirme en mi Instagram por si quieres conocerme un poco más. Sin nada más que añadir, yo soy Polaris y esto fue Dark Toons.